Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. A tu nombre damos gloria. Muchas gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Mis amados, buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria. A Dios la gloria que ha tenido de nosotros misericordia y nos ha dado la oportunidad de poder ser portavoz de su plan, de su propósito, de su voluntad, de su deseo, de su evangelio. A Dios la gloria y a Dios toda la honra. Saludamos a todos en una forma especial, a nuestro hermano Héctor Tomada Esposa, a todo el team de trabajo y en forma especial tengo que traer palabras de excusas de mi amada esposa porque si no le doy excusa cuando llegue me tengo que quedar en el balcón pero Dios es bueno Dios es bueno no he podido estar con nosotros pero esperamos que ya en una próxima actividad así el Señor le pueda permitir lo que pasa que en su condición del cuerpo ya no ha sido fácil la operación que tuvo de su cabeza la operación que tuvo de su corazón y no ha sido fácil porque la fortaleza del cuerpo se ha ido debilitando y está en nuestro hogar pero todo bajo control esperando que yo llegue esperando al palomo gloria a Dios gracias al Señor y también tengo la bendición y el privilegio que por aquí hay un grupito de la Iglesia de la Roca en Utuado, ¿dónde están? Póngase de pie, póngase de pie. Esas son ovejas. Esas son mis ovejas. Esas son mis ovejas. Que vienen de diferentes partes de la isla, a Tienen que coger un helicóptero, gloria a Dios para llegar al pueblo de Utuado y compartir con nosotros allá la misión que Dios ha puesto en nuestras manos y damos la gloria y la honra al Señor porque en esta noche nos permite pararnos en este púlpito no vengo con palabras de humana sabiduría vengo con el evangelio de vuestra salvación vengo con el Evangelio de vuestra salvación. Vengo con el Evangelio de vuestra salvación. Vengo con el Evangelio de vuestra salvación. Que en este momento histórico, hermano, que vive la iglesia en el pueblo, en, el, en nuestro país, en Puerto Rico y en el mundo entero, pues naturalmente la iglesia no ha podido entender, no ha podido percibir, no ha podido ver claro que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, los tres le entregaron la responsabilidad de salvación, ¿sabe a quién? ¿sabe a quién? Al Evangelio. Temo de pie. Acérquese al Evangelio de Lucas. Acérquese al capítulo 13. 13. En el capítulo 13, acérquese al verso 22, al 25. Y dice la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, pasaba Jesús, ¿quién? ¿quién? Por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a dónde. Y alguien le dijo, suspenso, y alguien le dijo, Y alguien le dijo, qué raro que no diga el nombre de ese alguien, ¿verdad? Alguien le dijo, Señor, son muchos los que se salvan. ¿Cómo dice su Biblia? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y alguien le dijo, ¿qué le dijo? Una pregunta, una pregunta. Son pocos los que se salvan.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 Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Padre, gracias por la presencia de tu santo y bello espíritu que está en mi corazón. Padre, gracias por el poder del Evangelio que en esta noche Aquí estamos frente al arrebatamiento, Y el evangelio tiene instrucciones muy claras Padre Para el pueblo que está esperando el arrebatamiento. A ti te vamos a dar toda la gloria Y a ti te vamos a dar toda la honra Suplicamos que de nosotros en esta noche tengas misericordia que tu santo y bello espíritu tome dominio y control de todo lo que se va a ministrar, de todo lo que se va a enseñar. Coordina los pensamientos, coordina todo, Padre mío. Mi cuerpo está en tus manos, mi cuerpo está en tus manos. Tu santo y bello espíritu está conmigo y este micrófono es tuyo, Espíritu Santo. Úsalo. Úsalo en esta noche, que el pueblo está aquí sediento de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir a nuestra vida en esta noche. En el nombre de Jesús, ato, todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo declaro inoperante, y en el nombre de Jesús ponemos esta iglesia en las manos de tu espíritu, glorifícate pues, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Hermano, yo no vine a dar una conferencia profética, yo creo que ya el evangelio se ha ministrado en Puerto Rico, en el mundo entero y la evidencia de todas las señales del arrebatamiento están delante de nuestros ojos yo creo que ya el pueblo está convencido de que Cristo viene aquí hay alguien que lo está esperando ah bueno gloria a Dios hay poco hay alguien que lo está esperando Ay, hay muchas manos que no se levantaron ¿Hay alguien que lo está esperando? ¡Sí! Yo no voy a dar una conferencia profética Pero voy a dar Lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si la iglesia se compone de millones y millones, aquí en Puerto Rico los evangélicos son montones, Estados Unidos son millones, en el mundo entero son millones. ¿Por qué razón me informa el Evangelio que cuando venga el momento del arrebatamiento, quien van a disfrutar del arrebatamiento, informa la Biblia del Evangelio que son pocos? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo no pudo ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y entienda que yo estaba sin voz. Si ahora se está tapando los oídos Yo estaba sin voz había llamado a Ángel y cuando hablé con él, oh, oh, oh, oh. esta voz que sale esta noche para hablarle a este pequeño remanente y para hablarle a esa multitud que está a través de la internet Es para darle conocimiento. Es para darle conocimiento. Que para el momento del ajebatamiento, no todo el mundo va a estar de acuerdo en pagar el precio. y la enseñanza principal, el precio lo pagó Jesús, el precio lo pagó Jesús, ese pensamiento, ese pensamiento, lleva a la iglesia, al degolladero, Porque nosotros tenemos que entender que para el momento del arrebatamiento está el doble compromiso. El de Dios hacia los hombres y el de los hombres hacia Dios. Ese no fue el compromiso que Jesús hizo con el ladrón en la cruz ¿Cómo? Ese no fue el compromiso que Jesús hizo con el ladrón en la cruz El ladrón en la cruz le dijo Permite que yo esté contigo Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Jesús le contestó desierto, desierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y de ahí en adelante y de ahí en adelante los muertos en Cristo los muertos en Cristo los muertos en Cristo subrayo, subrayo los muertos en Cristo subrayo, subrayo muertos en Cristo subrayo muertos en Cristo ¿sabe qué significa eso? No importa cómo actuaste, no importa cómo pensaste, no importa lo que hiciste, si pudiste recibir a Cristo como tu Salvador antes de cerrar tus ojos, te vas para el paraíso por lo que Cristo hizo. Pero no es así. Ajebatamiento en vivo. Pero no es así arrebatamiento en vivo. Esta persona es anónimo, pero tiene la pregunta, pero tiene la pregunta más importante para el momento del arrebatamiento. ¿Qué pregunta? Me imagino, entonces después de lo que yo he escuchado, son pocos los que se salvan. Bueno, vamos al paraíso un momentito, vamos al paraíso un momentito y vamos a ver una población de millones y millones y millones Pero ya Dios vio el arrebatamiento. Pero ya Dios vio el arrebatamiento. Y como ya Dios vio el arrebatamiento, nos informa y nos dice, nos informa y nos dice, nos informa y nos dice, verso 24, esforzado a entrar por la puerta angosta. ¿Puerta qué? ¿Puerta qué? Esa no es Jesús Esa no es Jesús eh, eh, Prepárate para quitarme el micrófono eh, Héctor prepárate para hacer algo Porque, porque. Jesús es Puerta ancha Venir a mí Todos los que estáis trabajados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 ¿Qué es esa puerta en ¿Qué es esa puerta en La puerta donde no cabe nada más que tú. Que cuando vas a pasar por ella, que cuando vas a pasar por ella, si tienes pleito, si tienes celo, si tienes envidia, si tienes contienda, si tienes murmuración, si tienes enemistades, si tienes amistad con el mundo... Puerta angota. ¿Y quién es la puerta en gota? Escudriñar las escrituras, las escrituras, las escrituras. Porque a vosotros os parece que en las Escrituras hallaréis la vida eterna. Pero si yo tengo al Padre, pero si yo tengo al Hijo, pero si yo tengo al Espíritu Santo, muy bien, yo estoy en el cuerpo de Cristo, muy bien. Todo eso te lo dio el Padre, te lo dio el Hijo, te lo dio el Espíritu Santo, pero ahora para el van a levantar en vivo, en vivo, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa del Cordero. el agua vivo no fría, no fría Héctor, Ángel, la Junta, de Maranata, entiendan esto, el trato de Dios en la recta final no es con mucho. El trato de Dios en la recta final es con un grupo de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas, que han entendido con toda claridad que llegó el momento, que llegó el momento, que llegó el momento de proclamar, ya no vivo. Yo ahora va a vivir Cristo en mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cristiano y mundano.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 No se puede entender la hermanita que los ministroditas nos hablaba de la senda antigua, de la senda antigua, de la senda antigua, de la senda antigua. Escucha, escucha, escucha, escucha. Hay que volver, hay que volver, hay que volver a la senda antigua. ¿Cómo vamos a volver a la senda antigua en un mundo de todo tan moderno? Todo ha cambiado, todo es distinto, perdóname. El cielo pasará, la tierra pasará, pero el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio permanece el ¡PARA SIEMPRE! Esforzaos a entrar por la Puerta Angosta. ¿Quién es la Puerta Angosta? ¿Quién es la puerta angosta? El que brega con el hombre, con la mujer, espíritu, alma y cuerpo. en medio de esta invasión de mundanalidad al cuerpo de Cristo, no es otra cosa que están pasando al cuerpo de Cristo a tomar una decisión. O eres del mundo...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 Junta, oiga, explíqueme, explíqueme, ¿cómo un ministerio como Momento Profético Iglesia de las Rocas puede estar en el aire pagando 17 mil dólares mensuales? Cuando la congregación nuestra Número uno Pequeña y pobre Oiga Héctor Pero el que se compromete Con el evangelio Como está escrito Oiga, oiga, oiga El padre dice Apúntame ese ministerio En la contabilidad del cielo mire la experiencia que viví. Estoy para pagar el mes pasado, el mes pasado, me faltaban 5 mil dólares. Yo digo, Dios mío, ¿cómo vas a hacer? Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Fui al cojeo, busqué la correspondencia, ¿sabe cuánto había? 5 mil dólares. <risa> Héctor, Ángel, junta No hay que temer No hay que temer Porque comenzó El Evangelio A lo poco. Sé que esta campaña no ha sido favorecida por las cantidades pero en medio de los pocos está el jey de reyes, está el señor de señores oiga, oiga y están los ángeles ministradores. Porque llegó el momento, hermano. Hablar de ajebatamiento, hermano. Hablar de ajebatamiento con gozo y con alegría. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Todo el mundo se quiere ir con él. Pero ajebatamiento no es cualquier cosa. Ajebatamiento, escúchame, es la elite. De la patria celestial, donde búsquenlo, búsquenlo en Apocalipsis, donde Jesús coge la esposa del cordero, ¿sabe qué hace con ella? La saca del público y la sube y la sienta en su trono. ¿Cómo? ¿Qué usted dice? Eso lo dice el Evangelio, Apocalipsis lo dice claro. Entonces, Vamos a estar peleando con Dios por porquería. Cuando Dios tiene un futuro tan grande. Pero ¿qué pasa? Llegó el momento del sacrificio. Del sacrificio. No de Jesús. No de Jesús. Del sacrificio de la que pretende ser esposa del Cordero. Se acabó. Ese es el engaño que hay dentro del cuerpo de Cristo que me voy para el cielo me voy con Él, me voy con Él yo no me quedo, me voy con Él disfrutando como me da la gana actuando como me da la gana vistiendo como me da la gana y me voy con Él, y me voy con Él no, se acabó, se acabó se acabó, si quieres irte con Él tienes que entrar en el camino de la verdad, de la vida del Evangelio No lo digo yo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, ¿cuál es la puerta angosta?, ¿cuál es la puerta angosta?, la obediencia al evangelio y el evangelio hará de ti una nueva criatura y te dará testimonio de que las cosas viejas, pasaron y que algunas se han hecha nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo oiga el diablo. ¿Cómo? Que lo oiga la carne. ¿Cómo? Esforzados. ahora es mi esfuerzo, ahora es mi esfuerzo, ahora es mi esfuerzo a entrar por la puerta angosta, porque esa puerta pega con el pleito, pega con el celo, pega con la envidia, pega con la contienda, pega con la mundanalidad. Y aquí está lo triste, hermano. Porque os digo que pocos procurarán entrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Oiga eso, hermano. Porque os digo que muchos cristianos cristianos Procurarán entrar y qué dice ahí Iglesia está a tiempo Cámbiate de grupo Cámbiate de grupo Cámbiate de grupo Si tú lo sabes que en este momento histórico el problema no son los testigos de Jehová, el problema no son los espiritistas, el problema no son los idólatras, los santeros, el problema ¿sabe quién es? Pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas. Están dentro del cuerpo de Cristo entregando el pasaje para el arrebatamiento sin pagar ningún precio, y no lo digo yo, es forzado. A entrar por la puerta angosta El evangelio Porque os digo que muchos procurarán Entrar y no podrán Y explica cuándo Va a suceder eso Después que el padre de familia Se haya levantado Y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor, Señor Ábrenos Él respondiendo dirá No sé de dónde sois ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quisieron entrar por la puerta angosta, porque no quisieron pagar el precio de que ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí para que Cristo Viva en ti, para que Cristo viva en ti, para que Cristo viva en ti. Cristo es el Verbo. Mire el error elemental que está cayendo a la iglesia. Mateo. Capítulo siete de Mateo, Capítulo siete de Mateo. hacer que sea el verso 21 qué clase de bomba capítulo 7 verso 21 37 dice dice no todo el que me dice, Señor, Señor, escúchame, el Evangelio me explica y me dice, nadie me puede llamar Señor si no es por el Espíritu. Estos no son inconversos, estos no son testigos de Jehová, esto que está hablando aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,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 por lo que Cristo hizo y nada más. Coge, como dice Héctor, coge esa, ese platanito sin aceite. Porque hermano, escúcheme por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, sino, él no dice los. Él, individualmente van a verificar la calidad de cada persona. Él, sino Él que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál será la voluntad del Padre? ¿Dónde estará la voluntad del Padre? Porque yo quiero la voluntad del Padre para conocer la voluntad del Padre Porque yo quiero hacer la voluntad de más eh, Mire, mire, la tiene tan cerca y tan cerca Que ya la, ya, ya, ya la toca y como si no la tocara La voluntad del Padre no es otra cosa que el Evangelio Oiga, oiga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el problema. Unos pocos me dirán en aquel día. Ese es el problema. Ese es el problema. Héctor, tenemos que ir despidiéndonos de las multitudes. ¿Cómo? Llegó el momento En que el Padre, el Hijo El Espíritu Santo van a bregar Con unos pocos. Será como los días De Sodoma y Gomorra ¿Con cuánto pregó? Será como los días de Noé ¿Con cuánto pregó? Estaremos ministrando a las multitudes, pero con el conocimiento de que no todo el mundo va a responder al plan de Dios. Por eso, escúcheme, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? No profetizamos en tu nombre. ¿Cómo? No profetizamos en tu nombre. Qué bien te siente. Qué bien te siente. Qué bien te siente cuando sale por la boca la unción. Del Espíritu Santo Y te paras en el micrófono Y te comes los niños crudos Y te comes el pueblo Y te, ah, eh, eh, que fácil Escoger esta barquilla Que fácil escoger Esta barquilla y decir Así dice el Espíritu Santo Oye, oye, oye, oye en tu nombre echamos fuera, demonio. ¡Fuera! Mi Dios, hermano, Dios, Dios, Dios. el diablo tiene que huir ante el nombre de eso. ¡Fuera! Nos comemos la barquilla. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, paralítico levántate y se levantó, ¡Ah! ¡Ah! se levantó, se levantó, muerto, jesucita, ¡Jesucita! ¡Ay, jesucitó, ay, ay, ay, ahí está Dios, ahí está Dios. Y parece que tenemos el cielo gano. Y parece que tenemos el cielo gano. Y todo el mundo crea. ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo profetizó. Porque el Espíritu Santo echó fuera demonios. Porque el Espíritu Santo hizo el milagro y el hombre se cree. Pero viene la sorpresita. Donde Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermano? Escúcheme, ¿por qué? Porque por su boca salían los dones del Espíritu. ¿Me está oyendo hermano? Yo no estoy menospreciando los dones del Espíritu No, no, no Los queremos con todo nuestro corazón Pero no me mezcle una cosa con la otra No me mezcle una cosa con la otra ¿Por qué hermano? ¿Por qué? Escúcheme ¿Cuántos demonios echó fuera Judas? ¿Cuántos milagros no hizo Judas? Tan Judas, tan Judas era que se constituyó en el tesorero. Iglesia, le estoy hablando a un pueblo que tiene la oportunidad de irse vivo. De irse vivo, de irse vivo, de irse vivo, de irse vivo. Pero usted tiene que entender esto hermano. Por más dones que usted tenga, escúcheme. Por más dones que usted tenga, por más que Dios lo use, escúcheme. Usted tiene dentro de usted Una simiente que se llama La simiente del mal ¿Qué? ¿Cómo? No, eso era cuando yo era inconverso Ese es el problema que si el pueblo no quiere reconocer esa simiente del mal, esa simiente del mal no va a salir para afuera. El Espíritu de Dios le va a dar un chancecito y se le está dando. ¿A quién? A la carne. ¿Cuándo? Para el momento del arrebatamiento, dice: las diez vírgenes cabecearon todas y se dormieron y no hay un alimento preferido de la carne que el sueño ¿qué ha pasado en el cuerpo de Cristo? ¿por qué ha salido? Porque ha brotado tonta, tanta obra de la carne? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está saliendo del sueño y la carne ha despertado. Y hay pleito, y hay celo, y hay envidia, y hay contienda, y hay murmuración, y hay enemistades, y hay amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque la carne en el cuerpo de Cristo está haciendo su Navidad. Y Dios la está permitiendo a ver quién en el cuerpo de Cristo quiere carne o quiere espíritu. Si quieres carne, estás en el grupo equivocado. Si quieres carne, tiene que buscarte una iglesia, un pastor que defienda las obras de la carne, una pastora, un evangelista, un maestro. Un llamado apóstol, una llamada apóstola Que defienda las obras de la carne Pero si quieres espíritu El evangelio El evangelio me informa Que ahora Que ahora, ahora Si por el espíritu Hacemos morir Las obras de la carne Hermano, usted está oyendo. En Utuado hay un proverbio que dice, con la boca es un mamén. Pero te están avisando a ver si tú quieres ser de los pocos o de los muchos. ¿Cuántos quieren ser de los pocos? Yo lo sabía que no mucha gente Si sí, yo lo sabía yo, o sea, eso, Para mí eso no es sorpresa Yo estoy yo estoy empapándome Y preparándome para estar con los pocos Pero es un momentito ¿sabes? Es un poquito de tiempo Porque pronto va a salir el Espíritu de Dios Por las plazas Por los caminos Y empezará a llamar Vete para mi casa Vete para mi casa, vete para mi casa, vete para mi casa, vete para mi casa. Dice, hasta que su casa se llene. Entonces, entonces, entonces, las vírgenes insensatas se darán cuenta del error, del disparate que cometieron y que es una virgen insensata. Siga leyendo conmigo. Veinticuatro. Siete veinticuatro. Dice la escritura. Cualquiera. ¿Quién será cualquiera? ¿Quién será cualquiera? Pastor, pastora, evangelista, maestro. Llamados apóstoles no, porque eso no está registrado en el Evangelio. Solamente están registrados para llamar los falsos apóstoles y apóstolas. Cualquiera, pues que me oye. Estas palabras, ¿qué, palabra, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Esta, esta, esta palabra, esta palabra, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? El es el Helio. El es van Helio. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. La ley, el viejo testamento, escúcheme, contiene palabra de Dios para cumplirse en el evangelio. ¿Cómo que el Antiguo Testamento contiene profecía para cumplirla en el evangelio? Pero a mí me da dolor, me da pena escuchar cómo la gente Mateo 24 Verso 37 ¿Llegó? mas como los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. 39. 39. Sí, ya estoy, ya estoy. Dígame, dígame. Es que lo que dice ahí hermano, usted se lo tiene que grabar desde ahora hasta el arrebatamiento. Y no entendieron. No entendieron que que venía el diluvio. Y no entendieron que vino el diluvio y usted dice y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre que la iglesia no iba a entender. Que no iba a entender que el arrebatamiento venía y que Dios tenía una división. ¿Qué división? ¿Qué división? Los hacedores de la palabra y los no hacedores de la palabra. En otras palabras, quien coge la salvación en este momento histórico, no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, la coge el Evangelio. Usted está loco, ah yo estoy loco, ah yo estoy loco. El problema es que tú no estás entendiendo. Y yo no quiero que tú seas parte del cumplimiento negativo. Dios te está dando la oportunidad de entender, de entender, de entender que en este momento histórico, quien coge la salvación no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, sino los hacedores del Evangelio. Pero eso lo dice la palabra, pues vaya conmigo un momentito a Efesios. Libro de los Efesios. Libro de los Efesios. Libro de los Efesios. Llegó. Capítulo 1. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, El evangelio, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No encuentra cómo leerlo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? El evangelio de vuestra salvación. Perdóneme hermano, por más lengua que hable, por más dones que tenga, por más predicación que haga, por más milagros, por más dones. Si no tiene la vivencia del evangelio, no te evita que no va. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. ¿Llegó?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 y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el cual quitó la muerte, el cual quitó la muerte, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Óigame Escúchame lo que le voy a decir Estás enamorado del padre Porque ese va a ser Ese viejito va a ser tu suegro Estás enamorado del hijo porque ese va a ser tu esposo. Estás enamorado del Espíritu Santo. Porque ese es el que va a decorar la esposa. Y todo lo que quiere impedir que tú seas esposa del cordero, el Espíritu Santo lo va a quitar. Lo va a quitar. Lo va a quitar. Lo va a quitar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios, de bobo, no tiene ni un pelo. Y digo ni un pelo porque yo tengo poco pelo, pero él tiene mucho. ¿De qué usted habla, pastor? La iglesia que quiere ser esposa del cordero, la van a pasar por el trapiche del evangelio. Si pasa por el tapiche del evangelio y sales al otro lado, cualifica para ser esposa del Cordero. Porque ya, porque ya, porque ya, porque ya, el que va a ser tu esposo puso las reglas del juego. ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? San Juan, esto es habiliazo limpio. O sea, esto, esto no es que el pastor Jiva dijo, esto es habiliazo limpio. San Juan capítulo 14. Terminamos con esto. San Juan capítulo 14. ¿Llegó? Verso 21. Ave María, qué clase de bomba. 21, 3, 7, 14, 2, 7, son 5, 7. ¡Ay, ¡Oh, marido! ¡El que tiene! ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Escúcheme, por favor. Sus mandamientos no es el Viejo Testamento. Pastor, ¿por qué usted está hablando ahora? En contra de la palabra de Dios, yo no estoy hablando en contra de la palabra de Dios, estoy hablando de lo que dice el Evangelio, que ya aquello pasó, ¿Ah? que ya el cielo cejó aquello y que si hay algo en el viejo testamento para cumplir en el nuevo testamento todavía está vivo, pero es cuando se cumple en el nuevo testamento. Quien está vivo ante la presencia de Dios Es el Nuevo Testamento Escúchame Quien va a producir la esposa del Cordero Es el Evangelio El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Y no es que los guarde en el jopero Tengo un poquito más de respeto Esto no es cualquier cosa Aquí está la mente del Padre Aquí están los sentimientos del Hijo Aquí está el propósito del Espíritu Santo Por favor, trate este libro con dignidad El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo? Ese es el que me ama. Me mandan un texto bíblico, dice él en este momento están decapitando 500 cristianos en Siria en Siria en este momento por creer en Cristo como salvador en Siria en este momento 500 cristianos ¿sabe qué? esto es un prototipo de lo que viene de camino por eso es que en este momento hermano escúcheme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 Y le dijo, Judas, no el iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mi palabra y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Temo de pie. Temo de pie. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí está este pequeño remanente que ha llegado a tu casa en esta preciosa noche. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos sentidos de haberte ofendido. Cuántas veces hemos violentado tus mandamientos, te pedimos que de nosotros tengas misericordia y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos a ver, a oír y a entender tu plan, tu propósito para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Padre mío, aquí está la iglesia que tú has traído en esta noche. Padre mío, permite que puedan entender lo que significa el Evangelio. Por favor, por favor, ayúdanos, ayúdanos, porque si tú no nos ayudas, esto será imposible. En el nombre de Jesús, amén. Óigame, óigame, el llamado en esta noche, repito, el llamado en esta noche. Y usted pensará, pues quizá hay algún amigo Muy bien, lo atendemos ya mismito Pero quiero atender primero El que dijo Dios ¿Qué dijo Dios? Convertíos a mí De todo Vuestro corazón Espíritu Alma Y cuerpo Los que se quieran convertir Al evangelio a ser esposa del cordero, dé de un paso al frente, acérquese el altar. ¡Aleluya! ¿Entendiste? ¡Claro! Qué difícil se nos hace. Qué difícil se nos hace. Reconocer que hemos pecado contra Dios. Hemos fallado al Todopoderoso Dios. Porque todavía no ha llegado el momento de la perfección. Pero no va a llegar hasta que Dios no vea. ¿Quiénes son los que quieren la perfección? ¿Quiénes son los que desean la perfección? ¿Quiénes son los que anhelan la perfección? ¿Quiénes son los que aman la perfección? Viene la presencia del Espíritu Santo. Viene la presencia del Espíritu Santo. Viene la presencia del Espíritu Santo. Viene la presencia del Espíritu Santo. Poco a poco el Espíritu Santo sigue dando testimonio. muchas gracias gracias Señor aleluya muchas gracias Señor a tu nombre gloria a tu nombre gloria Tu nombre, gloria. Gracias, Señor. Dame tu mano. Dame tu mano. Repite conmigo en alta voz. Padre bueno, que estás en los cielos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Para mi vida haber enviado a tu hijo, Jesucristo a salvarme en su sacrificio. Perdóname, he pecado contra ti, pero en esta noche la sangre de Jesús me limpia, me perdona todos mis pecados. Gracias, Padre. Apunta mi nombre en el libro de la vida y tu Espíritu Santo haga de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. La pongo en tus manos, Padre. Aleluya. Aleluya. Te bendigo, papá. Gracias, Señor. Son familia. Sí. Repitan conmigo. Cierre los oídos. Cierra los oídos. Padre bueno. Que estás en los cielos. Gracias por tu amor Por tu misericordia Que se ha manifestado A mi vida En esta noche Haciendo posible Que yo venga a recibir Lo que tu hijo Jesucristo Hizo por mí En la cruz del Calvario Perdóname He pecado contra ti Pero en esta noche La sangre derramada en la cruz del Calvario, se derrama sobre mí y me limpia todos mis pecados. Haz de mí una nueva criatura, que tu Espíritu Santo destruya toda obra de la carne en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. incline la cabeza los que están en el altar. Incline la cabeza los que están en el altar, incline la cabeza. Repitan conmigo en alta voz. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, venga a tu reino, pero antes aquí estoy en el altar pidiendo que de mi vida tengas misericordia. En esta noche nos colocamos debajo de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdónanos, perdónanos, perdónanos, perdónanos, perdónanos, perdónanos, perdónanos, perdónanos. perdónanos, perdónanos. Perdónanos que tu Santo y Bello Espíritu tenga de mi vida misericordia y proceda y proceda a darle muerte a toda obra de mi carne. En el nombre de Jesús proclamo y declaro que voy, que voy a conseguir la salvación. Que está, que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero Padre mío, Padre mío Padre mío toda obra de la carne que tu santo y bello Espíritu proceda a darle muerte a toda obra de mi carne que representa la herencia del pecado en mi vida, en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre, proclamo mi vida subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo a la estatura, a la estatura, a la estatura del varón, del varón, de la varona perfecta, haz de mí, haz de mí esa nueva criatura que tuya va a ser la gloria, tuya va a ser la honra, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Recuerde, recuerde